Este nega quiere money como Pablo Money como Pablo Money como Pablo Este nega quiere money como Pablo Money como Pablo Money como Pablo Ey, ey, ey, ey hey, ah Ey, ah, hey, ah, hey, ah, yeah. yeah. siempre con lo mío Baba man está evitando muchos líos Yeah soy famoso desde la cuna, mejor dicho desde de Clio. Voy, voy, voy, Rulando la street, MC de alto nivel la calle ve como lo hago big manejamos presupuesto, bien pro es esto, sé casteles en la nevera que le den al resto, yeah, USAID. Tú no sabes cuántas babies wanna wanna me Porque el negro es traficante como Pablo Pussy si negras nunca hablan cuando hablo Yeah Mejor que te caes soy lo que soy, no voy a entrar en detalles Ey, desde siempre voy rulando Bien pro, man, representando Soy el nega que anda buscando Y aún así vas difamando Este nega quiere money como Pablo Money como Pablo, money como Pablo Este nega quiere money como Pablo Money como Pablo, money como Pablo Cuando entro, nunca pago si eche en el centro sí. Y estamos dentro Vuestro cotilleo, no me metas dentro Anella, anella, llevo azul, llevo azul anella, anella, mabum, mabum Anella, anella, llevo azul, llevo azul anella, anea mabum, Quiero vivir como Pablo En España tengo a mi negro mabando El negrata tiene caro y barulando Tú más años pero sigues caminando Pocos guineanos en España tienen eso Y ahora vienes tú y me mermas la moral y yo tiene un pueblo que le sube la moral Y es que no me importa si no quieres valorarme Soy internacionales de Guinea, ecuatorial para el mundo este Lo